esto hay que prestar mucha atención a esto sea usted avanzado sea usted principiante sé que le va a ayudar un montón y le va a dar claridad porque normalmente lo que estamos acostumbrados bueno obviamente yo ya de esa costumbre es buscar patrones o buscar formas o buscar cosas que no vienen al caso cuando lo importante son las velas sea bienvenido a trading institucional oficial y bueno, el día de hoy vamos a hablar exactamente de las manipulaciones del mercado. Y vamos a ver esto cómo funciona y por qué nos afecta tanto. Trader, usted tiene que entender que aquí... Funcionan traders de alta frecuencia que compiten entre ellos y siempre lo voy a repetir Hay traders que dicen que hay que hacer las cosas muy simples etcétera. Pero aún así las estrategias a nivel institucional siguen avanzando Ellos mientras que invierten en algoritmos de alta frecuencia nosotros seguimos en pañales ¿Listo? Entonces por eso es importante entender esto y lo vamos a hacer frente a... Eh, este par que tengo acá, que es el South Frente al dólar, ¿por qué? Porque es el que yo especialmente Me he venido, he venido Estudiándolo, me he venido especializando Para lo que está ocurriendo actualmente Que yo estaba esperando Personalmente una crisis así Yo ya la debía venir hace mucho tiempo Entonces vamos a realizarlo Con este par, siempre recordando Que usted tiene que poner en práctica Todo lo que está viendo acá, listo Nos encontramos frente a la gráfica, simplemente es, Tenemos una M exponencial de gatos. 14 periodos. Simplemente eso. Y vemos entonces que aquí hay una zona de impulso, retroceso, impulso mensual. Simple. Simple. Asimismo, también podemos ubicar la primera manipulación de continuación de tendencia, que vendría a ser toda esta zona de aquí, que es una zona de error muy fuerte, que es donde los traders, algunos traders te van a decir, no, acá no importa si operas, no importa si miras temporalidades mayores. Obvio que importan, porque esto es una temporalidad de precio por, fíjate muy bien, seis meses. 6, 7, 8 meses estando en esta zona de precio de tu lado derecho, en la plata, ¿sí? aquí, estando en esa zona manipulando de arriba a abajo, si tú sabes que hay un retroceso mensual, pues vas a tener mayor cuidado a irte a temporalidades menores. ¿Listo? Si tú sabes que aquí ya realizó un impulso, literalmente esto es una masterclass. O sea, aquí te estoy dando lo que yo me he especializado en el oro por años, por más de tres años. ¿Listo? Es uno de los pares que yo estoy operando ahorita. Entonces, mire, impulso, medimos el impulso y así mismo podemos medir el próximo impulso. Entonces, cuando yo ya sé que ha hecho un brazo, que ha hecho un brazo, Sí, una extensión del precio, una bajada fuerte, simplemente mirando las velas, yo ya sé que va a venir un retroceso. Además de eso, puedo ver también esta zona de aquí de demanda. Esto se llama pura acción del precio institucional. Estamos buscando los precios objetivos para entender dónde no entrar o entrar con mayor cuidado y dónde entrar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 ¿Listo? Entonces, es súper importante Bien, entonces yo en vez de estar buscando esas formas, yo lo que tengo que buscar son las velas, son los precios. Fíjese este engaño que hubo aquí. Vino recogió muchas veces, lateralizó. Vino hizo que se iba a ir en temporalidades menores. Si yo me voy aquí a temporalidades menores, mire cómo se ve aquí. Mire que si yo me voy a diario, que dicen muchos traders, cuando salga de la zona, usted opere. No, no funciona así No vaya a temporalidades mayores Dicen otros No, tampoco funciona así Es importante irse a temporalidades mayores Entonces, estas manipulaciones Si yo entiendo este contexto que vemos aquí Ya sé que viene el retroceso Para luego venir otro impulso Pero ese retroceso ¿Cuánto va a tomar? Esa es la incógnita Porque estos algoritmos de alta frecuencia E inteligencia artificial Que utilizan los traders institucionales Gusto o no nos gusta a los traders minoristas ya que hay, hay que admitirlo, ¿sí? hay que admitirlo para ver el mercado cómo está funcionando porque fíjese usted cómo cambia el ritmo del mercado siempre gracias a que estas inteligencias, esta inteligencia artificial aprende de sí misma y tiene un montón de cosas que usted puede ir a, a ver en trading institucional oficial, ahí tenemos varios artículos donde usted se puede empapar de esta información, entonces fíjese que acá podemos encontrar otra manipulación mensual del precio, es importante, volví, digo, entender entender si la manipulación es mensual o no es importante a mí no me importa lo que digan otros traders a mí no me importa porque yo estoy cansado de que te hagan perder el dinero de que te hagan perder el tiempo así como yo lo perdí por mí. Muchos años no quiero que a ti te pase. Por eso lo estoy mostrando con un par. No te estoy dibujando cosas ni formas. Te estoy especializando en este caso en el SAC USD, que es la plata y el dólar. La plata contra el dólar. Entonces, podemos ver aquí cómo hay una manipulación más fuerte. Es decir, acá no hay casi fuerza en el mercado. Y lo que están haciendo ahí es manipular fuertemente el mercado sin que haya un desplazamiento del precio a nuestro lado. Debía haber puesto esto por aquí, a nuestro lado derecho, derecho. Dale like al video, dale like en este momento al video y suscríbete, ¿listo? Entonces, no estuvo sobre un rango de precio, estuvo sobre un rango de precio, perdón. Nosotros compramos un precio, un precio. Ahorita se encuentra actualmente en un precio. No compramos formas, no compramos patrones, no por favor, entendamos eso para dejar de perder tanto dinero. Mire esta manipulación tan fuerte. Yo quiero que usted vea cada vela. Cada vela de manipulación institucional acá. Y la compare con el de aquí. Y luego la compare con el de aquí Y luego la compare con el de aquí Quiero que sea transparente con usted mismo Porque esto no te lo van a decir los mentores Porque para que el mentor te lo dijera Tendría que quitar toda su estrategia Y decir que todo lo que enseñó Ya no importa y ya no tiene relevancia Y yo entiendo que eso es difícil Y por eso puede que no te lo digan Pero yo te lo digo aquí porque a mí me vale un huevo la verdad es que me vale un huevo Hay que saber a lo que nos enfrentamos No hay que ponerle formas No hay que pintarlo Ellos nos enseñaron las formas ¿De dónde vienen las formas? Los mismos broker enseñan las formas Ellos mismos enseñan ese tipo de estrategia Pregúntate por qué Entonces mira el ritmo del mercado Mira cada vela Mira cada fuerte Mira por ejemplo esta vela de aquí Voy a acercarme un poco Mira esta vela de aquí tan fuerte, mira, todo un mes donde cayó, pero mira los próximos dos meses, esto porque no te lo dicen, todo el mundo te dice vh 4 vh 1 pero nadie te dice observa las velas, no observes ni siquiera las formas de velas, observa las velas, su cuerpo, sus mechas, su liquidez, su volumen. Porque esto es Forex. Acá estamos viendo Forex. Esto funciona para cualquier mercado. Índices sintéticos, crypto, para cualquier mercado. Pero sabiendo lo que hacemos. Porque sabemos a lo que nos enfrentamos acá en Trading Institucional Oficial. Entonces, fíjate que a veces tiene fuerte cuerpo. Estas son las velas que merecen operarse. Estas son las que no merecen operarse. Por lo menos aquí se puede hacer un poco de scalping. Se podría, yo... No lo recomendaría porque tocaría temporalidades menores. Te estoy mostrando el mensual para que tengas el contexto del SAO USD. Y ahorita bajamos a temporalidades menores. Date un momento, date una espera. ¿Cuánto tú te esperas para tomar un trade? O te sientes en el computador y lo tomas, y luego tomas otro, y luego tomas otro, y luego tomas otro. Yo estoy cansado, yo estoy cansado, estoy cansado de que la gente o los mentores no sepan enseñarle a sus alumnos a diversificar su capital, a diversificar en su cuenta, y les vendan humo, que meten 0.10%, y ese 0.10 es metido 10 veces aquí Trading algorítmico, yo no sé ¿qué, qué, qué chingados es esto Otros te dicen que operan sin stop loss O sea, a mí me parece que es una locura Y a ti como trader, principiante, te están exponiendo mucho al mercado al decirte eso Mejor, date tú a ponerte en una cuenta demo, a ponerlo en práctica y buscar a un buen mentor que te diga. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí a Semanal. Y fíjense ese tipo de engaños en Semanal. O sea, yo solo metiéndome acá, sin buscar formas. Las velas. Las velas nos dan las temporalidades de tiempo. Te dan el tiempo. Te lo da el MetaTrader. Te, te lo da... O sea... Directamente, sin poner patrones, sin poner formas, es una estupidez los patrones, me, me lo pelan los patrones, son fractales, son engaños, estos son engaños, Mire, tras de que estamos viendo el engaño mensual, que es una grosería, vamos a semanal y acá hay otros engaños semanales, miren estas mechas, fíjese usted por favor, muy bien, trader principiante o avanzado para que deje de perder el tiempo y el dinero buscando estrategias nuevas no simplemente especialicémonos en lo que hay que especializarse en la verdadera acción del precio institucional manipulativa entonces mire todo este rango de precio esto es una grosería esto es una grosería Seis semanas las personas perdiendo ahí. Por no saber esto tan simple. Que yo te estoy mostrando ahora manipulaciones verdaderas del precio. Este es el primer video. 10, 10 semanas ahí metido. Esto. Acá nadie sobrevive trader. Nadie sobrevive. Ningún trader minorista. 14 semanas ahí metido. Aquí. Cinco semanas ahí metido. O sea, estamos hablando de esta zona de aquí. De toda esta zona de aquí. De esta zona de aquí. Y de esta zona de aquí. Trader. Esto es brutal. Y luego vamos a hablar de esta zona de aquí. Que acá pues. Obviamente en semanal. No se ve. Pero acá sí. Acá hay uno. Míralo ahí. Esto es brutalísimo. Mira, Ahí hay uno. Acá está el otro. Yo porque ya tengo entrenado mi ojo gracias al entrenamiento que he manejado y me he especializado en este parque. Todos estos son los engaños. Pero no, hay que seguir buscando patrones. El patrón pollito, el patrón. Y perdamos dinero y démosle plata al mercado. Que bien, bien, el mercado sí que tiene harta plata. Para nosotros seguirle dando plata, ¿cierto? Traders? O sea, qué venimos aquí a entregarle dinero al mercado porque tengo un patrón en mi cabeza de que no me puedo zafar aunque no me dé resultados, no me puedo zafar y no me... porque con eso me identifico porque esa fue mi estrategia de hace 20 años y tengo que seguirlo... No, actualicémonos como lo hace el ritmo del mercado. Por eso cambian, porque hay algoritmos de alta frecuencia operando aquí. Ya, punto simple entonces por favor mentores de trading sean responsables con sus alumnos su o sea, acá está la otra manipulación esta es la otra manipulación de continuación de tendencia, por eso ahí tenemos la ESMA ya miren, es que es tan simple uno me diría, pero es que Master aquí va por encima de la EMA ¿qué importa? mira ese ritmo de mercado tan horrible tan horrible, tan horrible aquí es donde vale la pena aquí es donde vale la pena aquí no aquí hay que tener mucho más cuidado Acá hay, hay, y hay que ver qué tanta expansión está teniendo el precio, es decir si está cerrando velas con gran cuerpo por ejemplo aquí trader, dale like al video dale like al video, si quieres aprender más, ahí abajito está toda la información Aquí abajito está toda la información en la cajita, ¿listo? Esto es un fractal mucho más grande, esto es un engaño mucho más grande, parecido al de aquí. Ya no es como este chico de continuación de tendencia. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta qué tan complejo llega a ser el mercado si solamente buscamos el triángulo? El doble techo, el doble piso, el canal de yo no sé qué, el Fibonacci, el... Por favor, tres, por favor. No más, no le botemos más dinero al, al, al precio. Aprovechemos ahorita la crisis que estaba viendo, que al parecer va a ser un bajón en el oro muy fuerte, así como nosotros... Yo ahorita estoy siguiendo los pares donde hay crisis. Y ahí estoy haciendo una mano de billete, porque yo estaba esperando esta crisis. ¿Para qué? Para facturar duro, porque yo sabía que se iba a mover duro. Entonces podría venir un impulso muy parecido al de aquí. Entonces ahorita, es muy buena opción empezar, no solo ir a Forex, empezar a entender si hay, hay fuerza en el mercado, si me estoy metiendo en una, cómo, cómo podría decirlo yo, en un fango, en, en un fango, donde me va a tragar el mercado, ¿listo? Esto es importante, si usted tiene algún mentor, muéstrele este video, Muéstrele este video a ver qué le dice. Listo trailers Dale like al video, suscríbete, un abrazo y nos vemos próximamente. Con todo esto en práctica aquí en el SAUC USD para que factures duro ahorita.